Hola. En este vídeo os voy a enseñar eh, un poco ir por partes y os quiero enseñar un poco el material que vamos a ir utilizando para estas carreras que me he propuesto hacer con el tema de la Gravel. Y como sabéis esta primavera pues me lo he tomado un poco más en serio y voy a prepararme una serie de carreras. La principal es una que tengo en mayo, es una carrera es en Granada, no es la de batlands porque es una... Locura, he estado viendo un montón de, de vídeos informándome sobre esa carrera, y la verdad es que es una carrera que he visto que de hay mucho desnivel. Y las líneas generales de lo que cuentan es que no es una carrera rodadora donde la gente avanza, le cunden los kilómetros, sino es una carrera un poco más rompepiernas. Yo no entiendo todavía por qué se hace modalidad gravel, porque he visto que son muchos senderos y muchas pistas con mucha rock y muchas subidas de muchísima pendiente de 20% de 30% y la verdad es una carrera que es muy con mucho desnivel y no es reconfortante al fin y al cabo las experiencias que cuentan es que es de las más duras que han hecho en su vida porque yo creo que es la carrera más dura que hay en tema de bici esta yo creo que por desnivel es la más complicada entonces nada, hay un festival, el Guadix Festival, que se va a dar en mayo Y es una carrera pues bastante guay, por lo que he visto pues la gente, viene gente de todo el mundo y tal Y es una carrera sencilla entre comillas, una carrera de 170 kilómetros la ruta larga y 120 la ruta corta Yo voy a hacer, bueno, ruta media porque luego hay una más corta Yo voy a hacer la media y bueno, pues quiero prepararme un poco para, no, para que no me pille no esa carrera voy a enseñar el, las cubiertas que he pedido nuevas porque la verdad es que no estoy muy contento con las cubiertas que tengo montada en, en la grave eh, en un principio la idea era montar una cubierta de 38 milímetros que es la que llevo porque es una cubierta muy fina muy rodadora pero sí que es verdad que por la zona en la que yo monto y demás eh, no es demasiado cómodo vale. es una cubierta con la cual sufres mucho y no noto que agarre mucho, es una WTC de 38 milímetros y mi idea era pues ahora que vamos a empezar a montar más de continuado y vamos a hacer unas carreras pues de más distancia la verdad es que necesitas más comodidad y sí que es verdad que me lo he planteado mucho el hecho de cambiar una rueda de 45 milímetros que es lo que voy a montar que voy a enseñar ahora, me lo he planteado mucho porque es una rueda al fin y al cabo es más grande, pero bueno, yo creo que aunque cueste más pedalear con una rueda así, eh, la comodidad va a ser mucho mayor y la suspensión en una bici grave, dado que no la tienen apenas, pues sí se va a notar, ¿no? Entonces miren, os voy a enseñar. Estas son las cubiertas que acabo de abrir, que me han traído de, de por Village, la verdad que bastante bien, y es la famosa Tundra, ¿vale?, de Hutchinson, o como se diga. Y es una 700 por 45 túbeles, ¿vale?, que la verdad que tiene muy buena pinta Yo le he cogido, hay dos modelos Está el modelo que es el más vintage Que es con el borde marrón Y esto que tiene pues un modelo más negro, entero Que para mí me gusta más porque sí que es verdad que le da un poquito más de contundencia a la rueda no. No sé por qué se ha puesto muy de moda esta rueda con el borde marrón Que sí, que queda muy vintage y muy chulo Pero a mí la verdad es que no me convence mucho Entonces nada He pedido esta, este neumático, que, por lo que he visto, mucha gente habla muy bien de él. También tenemos el, el Victoria Terreno, que está bastante bien, pero bueno, eh, yo he optado por utilizar este modelo, esta marca. Y nada, yo creo que va a ser un gran salto en la comodidad y en el confort en, encima de una bicicleta grave. Ahora voy a ir a, a una tienda de bicis, a Mamut Bicis. Que tengo que ir a por una, una bomba de aire también que voy a comprar que lo explicaré un poco el modelo y por qué la he comprado y también unos pedales automáticos bueno qué tal estamos pues nada me Elijo a, a la tienda de bicis, como os he comentado antes Vamos a ver unos eh, pedales automáticos A ver cuáles son los que nos recomiendan Para esta gran aventura Y nada, también vamos a pillar un bomba de, de aire que he comprado, ¿vale? La bomba la Charger 02, que es una bomba pues, una bomba súper eh, chula, la verdad de la marca Onoff, y es la Charger 02 ¿esto qué quiere decir? que esta bomba es con la que tú puedes eh, cargar con bombonas CO2, la verdad que es una buena alternativa para rutas para carreras, porque tú ahora mismo si coges esto y lo desmontas así ¿vale? puedes meter aquí, en esta pieza de aquí puedes meter la bombona de CO2 y enchufarlo a la bici y listo Estaba dudando entre esta bomba, que es la Charger 02 y la Charger 01 De acuerdo al tamaño, porque la pequeña, la verdad es que la Charger 01 es más pequeña Que entra muy bien en el bolsillo, pero no lo veía claro Veo un poco que esto tiene más recorrido y esto te puede ayudar bastante no Esto ya es como una bomba normal, un poquito grande, pero bueno, se puede llevar Y lo otro que he traído son los famosos Shimano M520 he estado preguntando sobre un montón de tipos de pedales tipos de, de cala y me han recomendado sin duda alguna de estos Shimano yo vengo de unos, Celtic que son los primeros que compré para la bici y me ha durado bastante poco la verdad que el anclaje es bastante malo cuesta mucho eh, meter el pie y que se quede encajado y en segundo lugar el tornillo una vez se me se me saltó y hay una parte del pedal pues que no me entonces, por ellos, por lo que he comprado estos pedales, ya por necesidad y nada, me enseñar un poco. Bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta, es un pedal muy robusto. Este Shimano pesa bastante, no os voy a engañar, pero es la garantía que tiene, que tiene Shimano, ¿vale? Eh, la calidad de pedales es indudable y es por lo que mucha gente, pues, compra este pedal, ¿no? Así se puede ver, no sé si se enfoca bien, ¿vale? Es un pedal que la verdad que es el que más es el más usado en MTB y bueno, en gravel también me va a ir estupendamente. Luego también, bueno, he comprado las típicas gominolas que siempre, que siempre uso, ¿vale? Las high gum, estas son unas gominolas que la verdad que yo me las compro para ir en bici y bueno, me dan un poquito de energía. Y luego pues este gel de 226Hz que es que no tiene cafeína, pero sí carbohidrato, 50 gramos. Y yo creo que esto para la carrera del domingo eh, va a ir bastante bien. No, es, no os he comentado, pero bueno, el domingo tengo una carrera del circuito Scott, ¿vale? El 7 estrellas creo que se llama y es en el, es el rally, el famoso rally de los embalses la verdad hay como 450 bicis apuntadas y va a estar súper divertido me he apuntado a la carrera corta, vale para tomar un poco la toma de contacto con la gravel, terreno que está un poco accidentado y con la gravel pues tampoco me quieran meter a hacerme esos 50 y pico kilómetros y pasarlo mal, ya lo que es la primera carrera quiero disfrutar, entonces nada pues eso es eh, todo por hoy y nada, nos vemos en el próximo vídeo chao